Hola a todos y todas, somos Rejuvenecer y Envejecer Lento, Sociedad por Acciones, un emprendimiento biotecnológico de optimización de la salud para las personas adultas de todo el mundo con un enfoque en disminuir la edad biológica del cuerpo, o sea, de rejuvenecimiento, consiguiendo así mejorar la calidad de vida, el bienestar físico, mental, emocional, capacidades físicas y la apariencia previniendo enfermedades, aliviando síntomas, prolongando la vida saludable, la longevidad y disminuyendo el riesgo de muerte. Entregamos un servicio integral e interdisciplinario a cada persona con el trabajo de profesionales de distintas áreas de la salud. Médicos, kinesiólogos, nutricionistas y coaches en programación neurolingüística, capacitados y especializados en envejecimiento, optimización de la salud y rejuvenecimiento, quienes evalúan, diagnostican, e indican los tratamientos a las personas, junto con científicos biotecnólogos, bioquímicos, genómicos y bioinformáticos, quienes miden la edad biológica y asesoran al equipo con la revisión de evidencia científica. En primer lugar, ofrecemos un servicio con un cuestionario web y de aplicación celular Ambos en desarrollo, con 150 preguntas basadas en evidencia científica para medir la condición de salud y la edad biológica, que las personas pueden contestar según su comodidad y de manera opcional. Cada respuesta nos entrega un puntaje específico. A partir de los puntajes generamos de manera automática un plan de recomendaciones personalizadas, según los puntajes deficientes obtenidos u óptimos a mantener. También, según los puntajes, si es necesario y solicitado, indicamos la derivación con uno de nuestros profesionales de salud del equipo. Los pacientes derivados son evaluados, tratados y monitoreados por el equipo de manera presencial, en línea y a domicilio. En Chile, la prevención de enfermedades y alivio de síntomas puede generar ahorros desde 740 mil hasta 16 millones de pesos. Actualmente somos la única empresa en el mundo entregando este servicio específico. Nuestros competidores que ofrecen servicios similares están en Estados Unidos y Europa, limitados solo al servicio digital en línea, cuyos precios son de 3 a 20 veces más altos que los nuestros. Vamos a terminar de desarrollar nuestra, nuestra plataforma digital, luego expandiremos nuestro equipo y alcance de nuestros servicios. Nos encantaría que nos apoyen, colaboren y participen para llegar lo más pronto posible a mejorar la calidad de vida de todas las personas.